El Instituto Aragones de Empleo es el servicio público de empleo de todos los aragoneses. Con nuestras actuaciones perseguimos contribuir al funcionamiento eficiente del mercado de trabajo diseñando y desarrollando políticas de empleo orientadas a las necesidades de los trabajadores, empleados y desempleados, y de las empresas aragonesas. El Programa de Escuelas taller y Talleres de Empleo es un programa de formación pero combina una parte teórica con una parte de aplicación práctica de lo aprendido. Esto, para nosotros, lo convierte en una potente herramienta para mejorar las posibilidades de inserción de los participantes en estos programas. Este programa de escuelas, talleres y talleres de empleo no hay que olvidar que se trata de un programa formativo y, por tanto, desde el Instituto Aragones de Empleo se pretende que la formación sea de una gran calidad preferentemente orientada hacia la obtención de certificados de profesionalidad, porque esto va a habilitar a los participantes en estos programas a acreditar frente a terceros que poseen las destrezas, las habilidades y los conocimientos. Por otro lado, tenemos contrastado el efecto positivo que tiene sobre los participantes en términos de inserción laboral haber pertenecido a los programas de las escuelas-taller y los talleres de empleo. Por eso sabemos que es una herramienta muy potente y que tenemos que seguir apostando por ella desde el Servicio Público de Empleo. En el año 2016 destinamos alrededor de 9 millones y esperamos que en el año 2017 esta cuantía presupuestaria se vea incluso reforzada, incrementada. Para nosotros es muy importante que las escuelas, talleres y los talleres de empleo cada vez se orienten más hacia aquellas actividades innovadoras como las que propone por ejemplo la comarca Rivera Alta del Ebro. Las actividades que propone y los certificados de profesionalidad, dos de ellos completos de nivel 3, la hace realmente una escuela-taller con un gran potencial y estamos seguros que el tratamiento de la información, el manejo de los datos, sobre todo para una cuestión tan importante como la protección del patrimonio cultural y hacerlo accesible para todo tipo de usuarios, es una tarea en la que los participantes van a encontrar grandes posibilidades en su futuro profesional. Hay que indicar también que dentro de las virtualidades de este programa formativo es muy importante su capacidad de vertebrar el territorio. Esta política activa de empleo permite que se asocien los programas formativos con proyectos de interés general para los territorios en los que se despliegan. Por eso su éxito no sería posible sin la colaboración de entidades como la Comarca Ribera Alta del Ebro que permiten que estos programas formativos consigan los objetivos perseguidos.